Yo eh, me voy a centrar en los museos eh, arqueológicos y eh, lo primero que tenemos que ver es cómo, en realidad, los museos lo que están haciendo es reflejar los sesgos androcéntricos, claramente androcéntricos, de la investigación arqueológica y ese sesgo es el que ha invisibilizado a las mujeres. Eh, la investigación de los restos arqueológicos ha hecho que no viéramos a las mujeres, no porque no hubiera restos arqueológicos, no porque las mujeres no dejemos nuestra cultura material, sino que desde la investigación no había ningún interés en reconocerlos. Y eso ha pasado a, a los museos. Y además algo que también es tremendo es que al invisibilizar a las mujeres, a las mujeres no se les ha considerado un elemento valioso, no han sido consideradas un factor de cambio, de progreso dentro de sus propias sociedades de las que formaban parte. Pero eso no es que fuera así, sino que una vez más volvemos al sesgo androcéntrico de la investigación que no ha sabido ver las huellas que dejaban. Eh, las mujeres. Y esa invisibilidad eh, de las mujeres en la investigación arqueológica eh, se expande a cualquier ámbito que vemos. Por ejemplo, a mí un tema que me encanta y que me gusta mucho resaltar es ese diferente análisis eh, de las imágenes femeninas. Eh. Si aparece una Venus, las llamadas Venus Paleolíticas, tan mal llamadas Venus Paleolíticas, inmediatamente se les pone en un plano diferente, es un Venus, ¿eh? y se las identifica con divinidades. Eh, lo mismo ocurre con pues, una escultura, ¿no? la escultura de la dama de Elche, pues siempre se había considerado que en realidad es una divinidad. Siempre son dos ámbitos distintos hasta el punto que en el ámbito del mundo funerario, de las esculturas ibéricas, si aparecía la escultura de un varón, pues se consideraba un jinete ¿eh? un, un personaje de la aristocracia un elemento vinculado al poder pero si aparecía una escultura funeraria como la dama de Baza inmediatamente iba a otro plano era un plano divino era una divinidad ¿eh? y volveremos después sobre, sobre este tema por tanto en general ¿eh? en nuestros eh, libros, libros de texto en los museos la mujer ha sido considerada un ser pasivo y única y exclusivamente vinculada, obviamente no podía ser de otra manera a la reproducción ¿eh? a su papel biológico dentro de la reproducción y bueno, pues las imágenes la reflejan de, ese man de esa manera y yo siempre pregunto en mi clase a ver, por favor, que levante la mano cualquiera que conozca a una mujer que por tener un bebé no haga nada más. Que esté con el bebé en brazos y se olvide del resto. Que no trabaje, eh, que no actúe, que no forme parte de esa sociedad, sino que está con el bebé en brazos y nada más. Pues si eso no ocurre eh, en la vida real, ¿por qué es lo que se transmite? ¿Eh? transmitimos en las imágenes de los museos, transmitimos en los libros de texto. Oye, es evidente que no es que tengamos ejemplos de mujeres trabajando en el campo, por ejemplo, hoy en día, es que lo tenemos en la Edad Media, lo tenemos en comienzos del siglo XXI, lo tenemos en el mundo egipcio, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que volver a intentar ¿eh? Dar un paso más y decir, esto es un timo, lo que nos están transmitiendo no se corresponde con una investigación científica, es única y exclusivamente un sesgo de la interpretación. Y en ese sentido, la arqueología feminista, pues ya sobre todo a partir de finales de la década de los 70, del siglo pasado pues se empezó a plantear que efectivamente no es que la cultura material no existiese, no es que no hubiera huellas en el registro arqueológico donde pudiéramos visibilizar a las mujeres, sino que una vez más era el sesgo de quien investigaba eh, esos restos arqueológicos. Obviamente no me voy a extender en la arqueología feminista, pero sí que os quería mencionar eh, la red Pass Women, ¿Por qué? Porque es un grupo, eh, una red que hemos formado, un grupo de investigadoras, de universidad, también de museos, ilustradores, ilustradoras, y que sobre todo lo que nos hemos planteado es que hay que romper estos estereotipos y transmitir el conocimiento, siempre, insisto, mucho basado en datos científicos, no nos vamos a inventar, pero sí transmitir lo que conocemos, a la ciudadanía y tenéis ahí eh, el link para que pues, intentéis echar un vistazo. Ahora mismo tenemos además una exposición ¿eh? que, que hemos hecho sobre el tema de, de cuidados y además en esta red PAS Women pues, ahora mismo tenemos otra ayuda para continuar eh, un par de, de años más. Y en esta red, por ejemplo, tenemos muchísimo interés en hablar de las actividades de mantenimiento. Cuando nos referimos a las actividades de mantenimiento, nos referimos a los cuidados, nos referimos a la transformación de los alimentos, a su almacenaje, a, al cuidado, ¿eh? más allá también de, de la vida. Es decir, cualquier elemento que tiene que ver con la vida cotidiana, pero cada día. Hay actividades que se pueden hacer eh, esporádicamente, temporalmente las actividades de mantenimiento en cualquier sociedad son necesarias cada día y si eso no ha dejado huella ya me contaréis qué es lo que ha dejado por tanto tenemos que reivindicar que las mujeres han sido parte activa de las comunidades, no queremos inventarnos que las mujeres en Grecia mandaban muchísimo, no las mujeres vivían en un patriarcado sobre todo en la en la Grecia clásica y en el ámbito eh, de la polis, pero existían y hacían muchas cosas, ¿eh? lo mismo en el Paleolítico y lo mismo en la Edad del Hierro o en cualquier otro ámbito que estudiemos. Por tanto, hay que darle importancia. Y por eso tratamos de representar en distintas épocas los restos que conocemos cuando se excava una vivienda, etcétera, etcétera, pues ver que eso no simplemente son cuatro muros con las paredes, hay unas descripciones muy exhaustivas de cómo eran los suelos, de cómo se cubrían los tejados, pero ¿y qué había dentro? ¿Qué actividades se realizaban? Pues todo eso es fundamental y hay que representarlo ¿eh? y hay que darles importancia. Pero además saber que no ocurría todo dentro de cuatro paredes, que también hay espacios exteriores, las fuentes, los ríos, los manantiales, los lavaderos, que además, otro dato importante, son espacios tradicionalmente de mujeres, pero en esos espacios de mujeres no simplemente se lava la ropa o no simplemente se va por agua, sino que además es el momento de las mujeres, se transmiten noticias, pensad… En las sociedades orales, esa transmisión de noticias es fundamental, ¿eh? de mitos, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es importantísimo también que lo tengamos muy presente. Y si hay muchas de estas actividades de mantenimiento que incluso se representan a través de terracotas, una mujer elaborando el pan o transformando los alimentos, etcétera, ¿Por qué no se refleja en los museos? ¿Por qué no se le da la importancia que tiene... En, en los museos ¿eh? pues este tipo de actividades que continúan haciendo que sabemos que se hacían hace 100 años, 50, etcétera etcétera, pues vamos a, a visibilizarlas, vamos a decir que es importante que forman parte de sus comunidades, que no es simplemente ir a por agua, es que si no vas a por agua no cocinas, es que si no cocinas no se alimenta eh, la población y, al, y hace un momento Lourdes sugería las circulaciones. Pues esto es un ejemplo del Museo Nacional de Antropología, donde en el preclásico eh, sabemos, también por las fuentes, que las mujeres elaboraban la cerámica. Y así se refleja en el museo, pero está puesto de tal forma que si tú no vas a buscarlo, no lo ves, está en una esquinita. Entonces es algo que es muy importante, pero que solamente… Diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Lo encuentras, nadie que pase por ahí lo va a ver y sin embargo es muy importante porque esto, es, os traigo también un ejemplo en este caso de una alfarera de Ecuador hoy en día donde elaboran la cerámica y además eh, la elaboran a mano y la cuecen en hornos que además utilizan para luego cocer eh, los alimentos, pero es que además todo esto no es simplemente que se haga cerámica o se haga cestería, es que todo eso implica el desarrollo de tecnologías específicas. Es decir, se está avanzando ¿eh? en el conocimiento, se está avanzando y aportando a sus culturas. Nadie nace sabiendo cómo hacer un cacharro de cerámica, eso se aprende y se mejora ¿eh? y hay toda una tradición que conduce a la elaboración ...de determinadas cerámicas, lo mismo que de cestas específicas eh, o las labores textiles... ...donde, una vez más, estamos también tradicionalmente en el ámbito de las mujeres... ...porque además las labores textiles normalmente no se hacen de forma aislada... Eh, ...muchas veces se comparten espacios, eh, pues se teje en lugares donde hay luz... ...y normalmente a lo mejor más de una mujer... ...etcétera, etcétera... ...entonces todo eso implica conocimientos de tecnologías... ...y además no es lo mismo un conocimiento básico... ...que un conocimiento muy elaborado... ...porque también ahí hay diferentes grados de conocimiento... ...el tema de los cuidados... ...pues el tema de los cuidados una vez más... ...volvemos a ese sesgo ¿no? tradicional desde el presente... ...los cuidados pues parece que no tienen importancia... ...porque o bien se hace gratis o bien se contrata a alguien que no tiene trabajo y eh, no está valorado socialmente. Los cuidados son fundamentales en cualquier sociedad que, que, que, que pensemos. Y si esos cuidados, por ejemplo, la forma del parto, la forma de parir, es algo cultural y que se diferencia de unos ámbitos... O a otros y normalmente tampoco es un hecho aislado, normalmente la mujer no para ella sola, ¿eh? suele estar acompañada... ...y si tenemos ejemplos en muchas culturas donde se representa el parto, ¿por qué nunca lo representamos en los libros de texto? ¿Por qué nunca lo representamos en los museos? Y a mí está esta imagen que, que también se hace desde PAS Women en un ámbito de la cultura ibérica todo lo que aparece hay eh, los cacharros etcétera etcétera está perfectamente reflejado y además fuimos asesoradas por, por Pachuca que es además de, de arqueóloga pues es eh, matrona con lo cual tuvimos un asesoramiento y la, la dibujante perfecto ese tema de los primeros cuidados la lactancia en qué momento es el destete eh, un momento crucial porque es el momento en que eh, llegan las infecciones, eh, es un momento también de alta mortalidad, etcétera, etcétera. Pues todo eso es fundamental que, que lo reflejemos, que lo estudiemos. Tradicionalmente, el cuidado de las plantas, eh, eh, el tema de las plantas medicinales, el conocimiento de las plantas medicinales, todos tenemos en la cabeza… Eh, a las brujas, famosas brujas, porque conocían las plantas. Bueno, pues eh, el hecho de que en una tumba aristocrática de la cultura ibérica se represente una de estas grandes mujeres, eh, grandes en el sentido de poder, del ámbito aristocrático representada con una adormidera, quiere decir que controlaban las propiedades de las adormideras, que todo el mundo eh, conoce sus propiedades medicinales, narcóticas etcétera, etcétera. Y ese cuidado de las personas, pues obviamente no se queda solamente en vida, sino que se traslada a la muerte en muchísimas culturas. Sabemos que son las mujeres quienes lavan el cadáver, lo preparan, incluso aunque no estén presentes en en el entierro, pero también quienes eh, cuidan las tumbas yo siempre tengo en la cabeza esa primera imagen de la película de Almodóvar de volver todas las mujeres como locas limpiando las tumbas son mujeres ¿eh? y, y todavía en muchos ámbitos eh, pues siguen siendo las, las mujeres, por tanto también a través del mundo funerario eh, se puede visibilizar muchísimos aspectos de, de esa importancia de, de los cuidados y por supuesto, el análisis de los restos óseos, de la dentición, etcétera, etcétera, nos puede contar la biografía de la persona, es decir, qué actividades había realizado. En este caso tenemos un ejemplo de una mujer que tenía la espalda hecha polvo, tenía una dentición que indicaba eh, pues que estaba eh, tomando pues, granos muy mal molidos que tenía artrosis, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso lo que nos indica es que se había pasado en esa postura, eh, eh, moliendo, pues a lo mejor, seis, siete horas diarias. Y el tema de los restos óseos nos vuelve otra vez al tema de la dama de baza, que os comenté antes, ¿no? Estos restos óseos, cuando aparecen, se analizan e inmediatamente se dice, son los restos, en su momento se vio que eran restos femeninos, pero inmediatamente se dijo imposible, es una tumba que tiene armamento, por tanto la explicación es que los restos son de un personaje masculino, un guerrero, y la tumba que se convierte en, ur en la escultura, perdón, que es la urra funeraria, en realidad lo que está haciendo es protegerla a esos restos, es decir, es una divinidad que protege. Al guerrero Y así fue expuesta durante muchísimo tiempo en el Museo Arqueológico hasta que se volvieron a revisar esos restos óseos que quedan y resulta que son los restos de una mujer. Con lo cual hay que hacer una nueva lectura. Pero la primera intención fue la primera lectura, es decir, están mal analizados puesto que si hay armas se trata de un guerrero. Obviamente esto no quiere decir que se trate de la tumba de una amazona, pero sí de un personaje ¿eh? con mucho poder al que se le debieron ofrecer armas, quizás representando a distintos pueblos. Por tanto, lo que vemos es que las mujeres son las grandes olvidadas de la investigación, no porque no dejen restos, sino por ese sesgo androcéntrico y, por tanto, como la investigación las olvida, las olvidan también. Los museos. Y ahora vamos a centrarnos más en los museos, con esa definición del ICOM que nos decía hace un momento eh, Lourdes, pero los museos, desde luego, tienen que ser espacios de discusión, eh, espacios donde se planteen cuestiones. ...donde también eh, con esa visión que teníamos antes eurocéntrica y etcétera... ...pues que nadie se sienta excluido... Eh, ...ni por su orientación sexual, ni racial, etcétera... ...y creo que hay un aspecto que también es muy importante... ...deben educar en la igualdad... ...no diciendo es que las mujeres eran igual, tenían el mismo poder... ...no, simplemente diciendo que las mujeres también formaron parte del motor de cambio de cualquier sociedad, que estaban ahí. Y aquí volvemos un poco a también algo que ha mencionado Lourdes. Los museos deben incluir esa perspectiva de género, esa perspectiva feminista, pero dentro del propio relato. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la visión que ofrece el museo eh, no se cambia de una vez para otra. En una exposición temporal... Tú puedes eh, introducir cambios en una exposición permanente. Normalmente no hay mucho dinero para estarla cambiando constantemente. Por tanto, al menos una generación o dos generaciones va a ser, se va a convertir en, en la visión que tú transmitas. Y algo muy importante que también, como vivimos en este mundo políticamente correcto, eh, también muchas veces parece que se dice «Uy, hay que incluir eso, la guinda del pastel». La, se nos ha olvidado, vamos a meter algo, vamos a meter una cartela, algo que cumplimos con el expediente. No, no se trata de una moda políticamente correcta, sino que, insisto, debe ser una línea de investigación, una línea de investigación basada, por supuesto, en un desarrollo científico museológico. Por tanto tenemos que hacer visibles a las mujeres en los museos arqueológicos y el grupo de investigación eh, que, que, bueno, pues coordino yo llevamos ya bastante tiempo intentando eh, que esto suceda y nos vamos fijando en distintos aspectos en el eh, discurso expositivo en eh, las colecciones cómo se exponen, el lenguaje que utilizamos, las imágenes y también en, en el aspecto ...de la transferencia, ¿no? En primer lugar, los discursos, decía antes, tienen que ser inclusivos desde el primer momento, desde el momento en que planteas cómo quiero contar esta sala... ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos que no conocemos. ¿eh? Por ejemplo, si tú estás, tienes eh, objetos líticos, tú no sabes quién ha hecho esos objetos, esos útiles líticos. Yo no me imagino que esta mujer que está eh, preparando un, una piel, etcétera, está esperando a que venga su hombre a hacerle su punzón o lo que sea. ¿eh? No tiene ningún sentido. Por tanto, si no sabemos quién hizo los objetos líticos, pues vamos a incluirlos, vamos a hacer un grupo, porque pueden ser también manos infantiles, que muchas veces se nos olvida. El tema de la caza, ¿eh? vamos a, a intentar ahondar sobre este tema. Bueno, pues a mí esta, esta imagen del Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares me gusta mucho, porque incluye el grupo, entre otras cosas porque si se caza un animal de estas dimensiones, pues tiene que, tiene que participar todo el grupo porque pueden venir otros animales carroñeros, pueden venir otros grupos y no me imagino que estén todas las mujeres con el bebé en brazos esperando en la cueva que vengan con todo ya partidito, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos aspectos tenemos que insistir en ellos. Y también, una vez más, no queremos idealizar el pasado. No queremos decir, era estupendo, era todo el mundo igual. No no se trata de idealizar el pasado, sino de visibilizar a las mujeres en aquellos ámbitos donde sabemos que han dejado una, hue una huella arqueológica evidente. Y también plantear interrogantes. ¿eh? Antes en la comida hablábamos, ¿quiénes realizaron las pinturas rupestres? No lo sabemos. No lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿por qué se ha dado por supuesto durante años y años que eran siempre varones? Pues resulta que no lo sabemos. ¿Quiénes prepararon los cadáveres de los difuntos? Es un tema importante. ¿Quiénes labraron los campos? ¿Quiénes acarrearon la leña o el agua? e incluso otras formas de mirar el registro arqueológico. Nuevas miradas, por ejemplo, el tema de los conflictos bélicos. Eh, es muy frecuente que en los museos se expongan eh, pues, espadas, se expongan armas en general. Pero ¿y por qué no le damos un poquito la vuelta a esa mirada? Y vemos que las guerras afectan a toda la sociedad, eh, en el pasado y en el presente. ¿Eh? Y por tanto, este es un dibujo también muy bonito ¿eh? sobre la batalla de Baécula dentro de la Segunda Guerra Púnica, donde se ve que no solamente se enfrentaron dos ejércitos, es que eso tuvo sus implicaciones ¿eh? y una población, una parte de la población tuvo que trasladarse a otro lugar. ¿Y eso solo afectó a los hombres? No, afectó a toda la población, a las mujeres, ¿eh? a los niños y niñas, como estamos viendo hoy en día… Qué está ocurriendo con la guerra de Ucrania. Segundo paso, hay que seleccionar las colecciones... ...obviamente en función de lo que tú quieras contar. ¿eh? Y eso tiene que servir de eje articulador de ese discurso expositivo. Por supuesto, hay que mostrar los objetos valiosos... ...que normalmente se vinculan al poder pero también objetos cotidianos que nos ayuden a comprender cómo vivía esa gente, eh, telares, cerámica de cocina, eh, cualquier objeto que nos ayude a entender eh, cómo era esa sociedad. Y normalmente estos objetos suelen quedarse en los museos. Y cuando os decía antes que eh, lo importante que es el que vinculemos también el desarrollo de tecnologías a, a, a la cerámica, por ejemplo, de cocina. A mí este, este, esta cerámica del Museo de, del cerámico eh, de la edad de bronce en, de, en Atenas me llamó muchísima la atención porque me parece que es una olla express, o sea, es un, un, un objeto de la edad del bronce que sirve para cocinar, pero para llegar a eso ha tenido que evolucionarse eso no se crea de un día para otro y digo, oh, pumba así voy a cocer mis alimentos. No, eso implica un conocimiento, implica una transmisión de conocimientos, ¿eh? igual que cómo han evolucionado los molinos, etcétera, etcétera. Por tanto, debemos dar valor a esas actividades de mantenimiento, visibilizar a las mujeres pues a través de las actividades textiles, de la cestería… Eh, y a veces nos olvidamos de que hay labores, esto lo vi yo eh, en la isla de Guam, en las Islas Marianas, que pues, nunca se nos hubiera ocurrido que a lo mejor eh, una familia entera participa remendando las eh, reparando las redes, ¿no? Pues resulta que sí, que en ese lugar, por eso tampoco hay que generalizar siempre, pero… Ahí sabemos que, y tenemos testigos, de que es toda la familia quien participa. El tema que decía antes de los cuidados, pues si tenemos en distintos ámbitos cerámica que está representando a lo mejor como es un parto, pues a lo mejor conviene explicarlo y decir por qué era importante. El tema del lenguaje. ¿eh? Antes también hablábamos del lenguaje inclusivo, etc. Eh, no solo debemos cuidar las narraciones, sino también… ...y lo que se quiere contar... ...sino también cómo se cuenta... ...qué lenguaje utilizamos... ...porque sí es verdad que a veces... ...el lenguaje inclusivo puede ser un poco cansado... ...pero... ...sabemos perfectamente que es necesario... ...utilizar un lenguaje inclusivo... ...porque a diferencia de lo que opina la RAE... ...la Real Academia de la Lengua Española... ...sabemos perfectamente... ...que el masculino... ...la mayoría de las veces no es inclusivo... ...por ejemplo muchos museos, pues aquí se quiso hacer una exposición justamente para ver si esas esculturas femeninas de la de ibéricas se trataba de divinidades o de personas humanas y el título fue hombres o dioses fueron incapaces de poner mujeres o diosas o un museo que yo admiro muchísimo y es muy inclusivo pero de vez en cuando pues, se les escapa como a todos pues en Ciudad el hombre se hace hombre, pues eso se puede evitar porque si ponemos, por ejemplo, la evolución del hombre, y eso os invito a que lo veáis en los libros de texto, en internet, si se pone la evolución del hombre, que se supone que es inclusivo, no es nada inclusivo porque resulta que las imágenes siempre son hombres, ¿no? Y lo que hace es, una vez más, cooperar en esa invisibilidad de la mujer, con lo cual, pues lo que hay que hacer es poner la evolución de la humanidad. Y aquí se ha dado cuenta, por ejemplo, el ship de Valencia, donde tenían este, esta evolución y donde han cambiado el último personaje. La primera es Lucy, que es una neandertal, porque obviamente los restos tan conocidos de Lucy sí que estaba, pero lo que han hecho es cambiar la última. ¿no? Y ya no es un hombre, sino una mujer. Por tanto, las imágenes son también muy importantes. ¿Por qué? Porque las imágenes repiten estereotipos. Y esos estereotipos, una vez más, son varones activos y mujeres, si es que aparecen, pasivas, ¿eh? o en segundo plano, o siempre con un bebé en brazos, y sin hacer nada más. Y sin embargo, pues también a través de la arqueología, a través de los datos científicos ¿no? que nos inventemos, sabemos que las mujeres también participaban en la caza ¿eh? y tenemos ejemplos en distintos ámbitos entre otras cosas porque la caza tiene también muchísimos aspectos no, no siempre es caza mayor etcétera etcétera se puede otear eh. por tanto eh, y en esto ha insistido mucho maría ángeles querol de, de la complutense el, el destacar la importancia de, del grupo ¿eh? en el tema de la caza que, que como os digo, hay muchísimos aspectos y, y son muy inclusivos. Y esas imágenes estereotipadas, antes os puse esta imagen y os decía que al lado están los restos de una mujer que realmente estaba hecha polvo de todas las actividades, todo los, eh, lo que había hecho en vida y se había reflejado en sus huesos, etc. Pero si yo os pongo solamente esto, que es como está bueno, el Museo Arqueológico, entráis… Y en realidad lo que veis es una mujer sexy y estupenda, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no ha debido haber un diálogo, ¿eh? en este caso, con un ilustrador que simplemente le habrán dicho representa a una mujer en la edad del bronce moliendo y él, pues a lo mejor resulta que hacía cómics o lo que fuera y tiene esta imagen, pero claro, eso no se puede trasladar al museo, porque si tú estás diciendo en la cartela que esta mujer... Eh, había pasado no sé cuántas horas moliendo, que tenía artrosis, que no sé qué, y al lado pones una mujer sexy y estupenda, aquí hay algo que no, que no encaja. Por tanto, se deben cuidar muchísimo las imágenes, dar eh, transmitir lo que tú quieres explicar, lo que quieres contar y colaborar eh, con los ilustradores o las ilustradoras. Y esta es una, la imagen que mencionábamos también en la comida, que es una imagen a mí me parece bellísima, de Asensio, que sirvió para ilustrar eh, la, la portada de un, una exposición, que la exposición en sí no tenía nada de, de perspectiva femen, feminista, pero este, este cartel anunciador pues fue magnífico porque es la primera vez que alguien se atrevió a poner a una, ima, a una mujer pintando, este caso, eh, Altamira. ¿no? Entonces, bueno, esto causó un impacto tremendo, pero porque hubo muchísimas críticas, ¿cómo se atrevían? Pues es que nadie sabe quién pintó Altamira, por, por eso, ¿por qué tiene que extrañar tanto? ¿no? Pero eso sirvió justamente para plantearse esto, pues puede ser verdad. Y yo me acuerdo de ver estos carteles en el metro y, y a mí me emocionaba porque digo, bueno, pues la gente que esté pasando lo empieza a ver como algo natural, ¿eh? como algo que puede suceder, aunque también me contó una compañera mía de Jaén que a su hija de ocho años, la profesora llevó a clase esta imagen y dijo, esto es una barbaridad, las mujeres nunca pintaron las cuevas, debía tener la verdad absoluta, pero… Por tanto, ¿quiénes realizaron las pinturas rupestres? No lo sabemos. ¿eh? Y también el hecho de que las manos hoy en día se está estudiando, se ve que hay muchas manos que son infantiles, algunas de mujeres, etcétera, etcétera. Pues todo eso nos implica no que ahora todas las pinturas tengan que estar hechas y tenga que haber una mujer, pero sí que por lo menos pues la mitad o que se vea que podían estar participando. Y, por último, la divulgación. Esa divulgación tiene que ser inclusiva ¿eh? esto para todo el mundo, ¿eh? porque cuando llegan los colegios a los museos, pues ya si desde que entran las niñas sienten que no forman parte de la historia, ya vamos muy mal. ¿eh? Si solo ven desde eh, el origen del de hombre y ven que solo hay hombres, etcétera, etcétera, esto es tremendo, porque desde ese mismo momento se sienten excluidas, se sienten que no son importantes. Y en este sentido, y ya con esto voy a intentar eh, ir acabando, quería comentaros el último proyecto en el que estamos trabajando ahora, que lo que estamos tratando es de visibilizar a los grupos marginados por la historia y ahí damos un paso más porque, por supuesto, las mujeres, eh, fundamental fundamentalmente, nos hemos dado cuenta que la infancia, como os decía, eh, pues casi nunca tampoco está representada y también tienen su cultura material, sus huellas, la senectud casi nunca se representa, otros grupos eh, étnicos, otras identidades de género, eh, que también en muchos casos sabemos que existían y tampoco se, se mencionan, y eh, uno de nuestros objetivos es trasladar eh, esta investigación a la sociedad. Porque muchas veces pensamos, nos quedamos en el ámbito académico y parece que eso eh, no, no fluye, ¿no? Y, y eso tenemos que trasladarlo, es nuestra obligación eh, trasladarlo a la sociedad. Por ejemplo, esta imagen que realizó eh, Iñaki Dieguez a, a partir de los restos de un una excavación en Navarra, que piensan que se trataría de una niña con síndrome de Down, me parece un dibujo maravilloso. ¿Cuántas representaciones de, de personas con síndrome de Down hemos visto en un museo y en un libro de texto? Nunca. Pues naturalmente que existían y naturalmente que existían personas con discapacidad y cuando hablaba de los cuidados sabemos que eh, hay restos en muchísimos ámbitos cronológicos, etcétera, que nos hablan de una persona que se rompió una pierna con siete años y que vivió hasta los treinta y muchos. Bueno, pues alguien tuvo que cuidar de ese individuo. Entonces, todo este tema, ¿por qué no lo visibilizamos? ¿Por qué no lo normalizamos? Y este es un poco el equipo de, de investigación que, que, que estamos trabajando. Eh, muy interesante que tenemos a dos personas, Andrés Gutiérrez Usillos y Beatriz Robledo, del Museo de América, donde están intentando recuperar justamente, por ejemplo, los afrodescendientes y visibilizarlos dentro del, del Museo de América. Eh, un equipo de trabajo, tanto de aquí, donde… Con, de gente de Canarias, del de, de Museo de Altamira, de otros lugares, ahora mismo de, también de, de Lisboa, y luego un equipo de, de México y también de, de Chile. Eh, museos, pues hemos, estamos trabajando sobre todo en el Museo Arqueológico Nacional, un poco con distintas salas, tenemos el Museo de América, Altamira el Museo Nacional de Antropología de Madrid, el Museo de Málaga y Cueva Pintada en, en Gran Canaria y en México. Tenemos dos museos y ahora os hablo del de Chile. Otro aspecto importante dentro de ese ámbito de la divulgación, sobre todo la gente más joven del proyecto, pues… Se han planteado que son muy importantes las redes sociales. Es verdad que todavía no hemos dado eh, ese golpe de importante, pero es, forma parte de, del proyecto, ¿no? para, para que se conozca. Y simplemente, pues, presentaros algunos análisis que estamos realizando, pues, nos fijamos en los textos de las cartelas en los objetos de las vitrinas, las imágenes que, que ilustran ese discurso, las explicaciones, si es que las hay, de las audioguías y las unidades didácticas asociadas. En este caso, pues eh, también muy importante, incluimos lo que se conoce como el Test de Baeza. El Test de Baeza nació también dentro del grupo PAS Women, en un encuentro que hicimos con ilustradores e ilustradoras de arqueología y en la necesidad de generar un código de buenas prácticas que se pudiera eh, aplicar a, a los museos, a las ilustraciones, y se encargaron pues Paloma González Martín, Marina Picazo y María Cacheda de escribir un texto que está en prensa, y yo creo que va a salir en muy poquito, lo publica el Museo de Navarra, y es muy muy interesante porque, bueno, pues vamos analizando, es ¿eh? aplicando este test, pues en este caso estábamos en las salas de Fenicio, pues ver eh, si, cómo si, mmm, seguían determinados aspectos que creemos que se deben seguir, representaciones de sexos cualitativos, equitativos, diversidad de edad social y funcional, es decir, se van analizando varios aspectos y vamos viendo si, se cumplen o no se cumplen, pues en una imagen determinada que estemos analizando. Lo mismo en este caso en la sala de Paleolítico, en este caso lo está haciendo una compañera, Francesca Romagnoli, etcétera, etcétera. En el caso de México tenemos dos museos, el Museo Nacional de Antropología, obviamente no todo el museo porque es grandísimo, solo la, la sala de, de Preclásico, pero ahí también van a estudiar eh, ...las actividades de difusión y estudio de públicos... ...porque son especialistas, nuestros colegas en este ámbito... ...y dos museos de sitio muy interesantes... ...son pequeños pero, pero muy interesantes... ...proponiendo una nueva museografía... ...además lo trabajan con estudiantes... ...y bueno, pues también en este caso... ...van a aplicar el, el test de Baeza... ...y en Chile todavía no hemos empezado... ...pero estamos, bueno, forman parte del proyecto... Un museo muy interesante que, que está en bueno, una zona muy, muy. Eh, al, lo más al sur que existe, el museo eh, que, que se encuentra ahí, el Museo Martín Gusinde, y está centrada sobre todo en una sala dedicada a una comunidad, a las mujeres de esa comunidad, de la comunidad eh, Yagán. Y también nuestra idea sería. ...poder incluir algún museo comunitario... ...porque nos parece que son interesantísimos... ...en este caso es el museo de, de la favela... Eh, ...lo que pasa es también las condiciones de trabajo allí... ...son muy complicadas... ...pero el estar en contacto o el plantear... ...que los museos comunitarios también eh, deberían incluir... ...todas estas cuestiones que, que estamos comentando... ...y en definitiva pues... Nuestras propuestas, lo que intentan crear son discursos inclusivos. Pensamos que los museos arqueológicos son espacios de transmisión de la memoria colectiva. Nos da igual que sean obras estéticas o no estéticas, pero sí transmiten esa memoria colectiva y que esa memoria colectiva es básica como una herramienta de educación en igualdad y luego otro aspecto absolutamente necesario. No podemos quedarnos con nuestros estudios en un ámbito académico eh, desvinculado de la sociedad. ¿eh? Nuestra obligación es transferir esa investigación, una investigación siempre científica, a la sociedad. Y con esto acabaría. Muchas gracias.